Sí, por supuesto, es más que merecido eh, Agregando que hay una jugada que de Un gol de Puebla que termina siendo anulado claro. Por el tema del VAR me, me parece que adecuadamente Y después eh, Aguirre hace el segundo de la noche ¿no? Que además muestra que está en su gran momento Es el gran momento de, del mudo como le conocen Santos gana bien Sería un marcador ideal para ir a Puebla, pero bueno, faltan 45 minutos y yo estoy seguro que el Arcamón y, y sus jugadores no se van a quedar con los brazos cruzados. Y es un buen tema. Héctor, también bienvenido. ¿Qué te ha parecido la primera mitad de Héctor? ¿Con qué te quedas? Hola, hola, Sergio. Me da mucho gusto saludarte igual que a Mau y a Paco. Pues Paco lo define muy bien él. ¿eh? El primer tiempo ha sido un marcador justo porque Santos es un torbellino de local. O sea, uh -huh. Santos en la liguilla le metió 5-0 al Querétaro en la, en la fase de, de repechaje. Luego le gana al Monterrey 2-1, un rival de más empaque el Monterrey, por supuesto. Y luego de visita va y empate 1-1 para poder avanzar la fase. Yo creo que el Santos es un... Como local es, va a ser invencible prácticamente este equipo. Es un torbellino. Ataca por los costados, te ataca por el centro... El mudo, el mudo Aguirre anda en un gran momento, eh, por los costados Sotero y Preciado también son muy peligrosos con Diego Valdés que abastece todo el ataque y dos, dos eh, volantes de contención, gorrearán que va un poquito hacia el frente, Alan Cervantes que defiende muy bien, es un equipo muy, muy equilibrado, atrás también se defiende bien y Carlos Acevedo, el arquero anda en un gran momento, me parece justo me parece que es un, si el Puebla se descuida en el segundo tiempo por tratar de, de hacer algo, de, ¿Sí? de conseguir un gol de visitante o dos goles de visitante le pueden hacer cuatro, ¿eh? porque este equipo del Santos es muy peligroso cuando ataca. Es un buen tema. Mau, bienvenido también, un abrazo. ¿Qué sí. te pareció que le hayan anulado al Puebla el uno por uno y que al minuto respondiera Aguirre con su segundo y el dos por cero? Uh -huh está bien anulado ese gol Sergio buenas noches y fuerte abrazo para todos mi reconocimiento y mis felicitaciones Sergio por lo que lograste el eh, ah, fin de hermano, semana no cualquiera, no cualquiera lo logra y, y, y hablando de lo que fue este compromiso a mí no me parece del todo un, un marcador justo, ¿no? hablando por lo que también hizo el conjunto poblano me parece que lo de Acevedo fue factor para que este marcador siga dos goles eh, por cero y lo del gol, volviéndolo a lo del gol está bien anulado y en la siguiente jugada Así es el fútbol, ¿no? en la siguiente jugada le terminan marcando el segundo tanto al conjunto de la franja. Me parece que esos primeros 10 minutos, esos primeros 8 minutos que parecía el Puebla estaban en shock, fueron bien aprovechados por el conjunto de la comarca y así es como empieza a tomar ventaja en este partido. Perfecto. Paco, ¿qué esperas de la segunda mitad? ¿Cómo te imaginas el partido? Bueno, tiene, tiene que ir, está claro, tiene que ir la arcamón a buscar un gol. Puebla tiene que ir a buscar un gol, un 2 a 0 es, es, es muy complicado porque un gol de, de Santos obligaría a hacer eh, 3 al, al 4 al equipo de, de, de la franja, entonces tiene que eh, acortar esa, esa diferencia uh -huh. y Almada lo sabe y va a contragolpear con Santos y lo que decía es un torbellino, este equipo ataca muy bien ahora se va a echar un poquito para atrás y con más espacios va a contragolpear y, y puede ser que se defina la, la, la fase. Totalmente. Héctor, ¿eso es lo que tú crees que va a pasar? Que hoy Santos podría, pero ¿crees que lo resuelva? ¿O te imaginas al Puebla, Héctor, metiéndose en la semifinal, en la eliminatoria? No, por supuesto que Puebla es muy peligroso también cuando ataca, no con Santi Ormeño con, con Fernández, pero le falta Tabó, eh, Tabó es un factor de desequilibrio y creo que la ausencia de él en el campo está pesando mucho, el equipo del Puebla no se defiende muy bien atrás hay que reconocer que es un equipo vulnerable en cambio Santos cuando ataca lo hace con mucha intención, te ataca por los costados, te ataca por el medio eh, con combinaciones diferentes con juego aéreo también te puede hacer gol en balón parado, es un, es un equipo que tiene muchos recursos y cuando está en casa cobra un poderío mayor, ¿no? Fue uno de los mejores locales de todo el torneo. No fue un gran visitante, la verdad. Solamente le ganó a Tijuana. Pero de todas maneras, este es un equipo que si toma una delantera importante en la ida, es muy difícil que le saques el resultado en la vuelta. Porque el arquero, además, Carlos Acevedo, ha ido creciendo cada vez más, cada vez sí. más. Es muy difícil hacerle un gol, como ya ahorita lo pudo comprobar el Puebla en este primer tiempo. Así que lo que tiene que cuidarse, me parece, el Puebla, es que no le hagan más goles. No se me venga, eh. Fuera del lugar. Oh, se campo para Campos para en final, Mau, ¿qué, pero, no ¿qué momento el de Acevedo? ¿Te lo imaginas también así con mucho trabajo, con mucha tarea en esta segunda mitad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque, porque Puebla no va a cambiar, ya lo dice bien Paco, eh, todo lo contrario, intentará cortar esa distancia que ya le ha sacado en los primeros 45 minutos el conjunto Santista, y me parece que es, es, es lo lógico y lo ideal para el conjunto de Puebla, ¿no? Más allá de no pensar en que me hagan más goles, tengo que ir a buscar el área rival y tratar de hacerlos yo para cortar esa distancia. El primer criterio de desempate, y he repetido esto hasta el cansancio desde que arrancó la liguilla, es el gol de visitante, y por eso la importancia eh, hasta cierto punto de jugar ese, ese, ese primer partido de, de visita como en esta ocasión lo está cumpliendo el conjunto de la franja. Perfecto. Paco, ¿qué pasó ayer que nos quedaron a deber Cruz Azul y Pachuca, y ahora sí estamos viendo una eliminatoria muy entretenida entre Santos y Puebla? Bueno, Sergio, a mí, a mí me gustó el partido de ayer, a mí me gustó porque ningún equipo eh, regala nada, ¿sí? son diferentes estilos, eh, muy precisos en defensa los dos. Yo creo que a diferencia de lo que, de lo que he escuchado, de que bueno, es que como no hizo gol de visita Cruz Azul, está en problemas, pues no, porque Juan Reynoso lo dijo ayer claramente, el equipo va a salir a ganar y Cruz Azul tiene para ganarle a Pachuca. Ahora, eh, es una historia diferente la que vamos a ver el próximo fin de semana. Pachuca llega a hacer un gol y va a complicar, sobre todo en lo anímico, a Cruz Azul, que hasta el momento ha sido un equipo intacto, eh, ha sido eh, anímicamente los fantasmas de los que hablaban, yo no los he visto. Puedes ganar o perder, pero yo ya no veo fantasmas en Cruz Azul. Y okay. eh, No hubo goles, pero sí vi un partido muy estratégico y por momentos emocionante y bien jugado. Mau, te veo ahí con algunas dudas de lo que dice Paco o soy yo. ¿Qué piensas? <risa> sí, de repente creo que Paco se deja llevar por el por el, cani por el cariño y los colores, ¿no? Y, y es respetable, es respetable, defendió esa, esa camiseta durante muchos años. A ver, eh, eh, yo creo que eh, yo creo que todo equipo sale con la intención de ganar, ayer me parece que, que, que Cruz Azul por lo menos en la postura que asume en el terreno de juego no tiene esa intención de liquidar la serie en los primeros 90 minutos y desaprovecha esa famosa oportunidad de marcar el gol de, de visitante ojalá no le salga tan caro a Juan Reynoso y este equipo de Cruz Azul pensando en lo que ya será la vuelta en la cancha del Estadio Azteca, argumentos y condiciones le veo al conjunto de Pachuca para marcar gol en la cancha del Estadio Azteca el próximo okay. fin de semana. Y Héctor, para cerrar esta gran plática y esa eliminatoria que se definirá el sábado en el Azteca, ¿qué crees que vaya a pasar, Héctor, en esa vuelta? Pues mira, el Cruzul en la liguilla lleva un triunfo, una derrota y un empate. Uh -huh. O sea, que dentro de todo eh, yo creo que tiene el equipo más poderío, me parece a mí, para haber ganado los tres partidos. Yo creo que el plantel de Cruzul, los 11 que salen al campo, los 10 que están en la banca, ese es el que tiene digamos que fondo de herbario más importante de todo el fútbol mexicano. Ahorita no hay ningún plantel más poderoso que Cruzul, ni me parece que vaya a haber una liguilla tan propicia como esta para ser campeón, porque al no tener a León, a Monterrey, a Tigres, a América en la liguilla ya ahorita, pues yo no veo quién pudiera ser más fuerte que Cruzul, pero por desgracia yo no lo he visto en la cancha, y sí creo que